Yo creo que cada vez que se habla de, de brecha de género hay que insistir en el tema de los datos y en, y en pedir que se establezca que se establezcan eh, pues, eh, estadísticas y estudios adecuados a, para, para medir la brecha de género. Porque es cierto que la, prácticamente la totalidad de los datos se sacan de la encuesta de condiciones de vida y por cuestiones metodológicas la encuesta de vida no es adecuada para medir diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a calidad de vida porque mide, mide la situación de los hogares al completo y luego distribuye esa situación entre todos los miembros del hogar. Como la mayoría de los miembros, como la mayoría de los hogares están compuestos de hombres y de mujeres al mismo tiempo, entonces eso hace que no se establezcan muchas diferencias. ¿no? Entonces eso por una parte. Entonces yo pienso que cualquier conclusión de cualquier, de cualquier informe, de cualquier cosa que tenga que ver con... Con diferencias de género tiene que poner como uno de los puntos principales la necesidad de establecer estadísticas adecuadas para medir esa diferencia.